La Facultad de Trabajo Social ha implementado desde el año pasado una Tecnicatura en Interpretación de Lengua de Señas Argentinas. Esta iniciativa busca dar respuesta a los requerimientos de la comunidad sorda de la región. Acompáñanos y conoce acerca de esta nueva propuesta académica que brinda nuestra universidad. La experiencia que estamos teniendo, es la verdad que es muy buena, es muy interesante, hay muchísima demanda por parte de la gente que le interesa estudiar la carrera eh, y básicamente surge a partir de eh, reconocer un reclamo eh, de la comunidad sorda respecto de la comunicación. Te diría que es una carrera que se crea para dar respuesta a esta demanda de la comunidad sorda. Todos pensaban primero que era un curso de lengua de señas y bueno, no, se dieron cuenta, les explicamos que una cosa es una, en un curso de otra cosa es una catedricatura que tiene materias adentro y tiene distintas, distintas materias adentro. Entonces de a poco fueron entendiendo, fueron dándose cuenta de, de qué significaba y bueno, hemos conseguido trabajar muy bien este primer año. Yo soy psicóloga y la verdad que me pareció que para mi profesión era muy importante también eh, no solamente saber hablar lengua de señas sino también conocer todo lo que tiene que ver con la interpretación y el contexto eh, histórico y social, antropológico de la comunidad sorda y de las personas hacia las cuales está destinado digamos, el, el, el trabajo del intérprete. Sí, Una carrera especial con gente que mucha gente no, no conoce y que son como nosotros y que está muy bueno ponerse a hablar con ellos y poder entenderlos y, y por qué no poder ayudarlos también. No tenían comunicación con, con, los, con, los, con la gente oyente, entonces empezamos a comunicarnos con ellos, con Matías, Sebastián, que son nuestros profesores, y fue una experiencia linda, una experiencia fantástica, a mí me gustó, me, me llevo bien con ellos nos comunicamos bien. La Universidad Argentina tiene eh, digamos, la obligación de volverse una institución accesible. ¿sí? Entonces, nuestra carrera lo que permite es formar el recurso, el recurso humano que le permitirá en un futuro a la universidad volverse una institución más accesible y que los sordos puedan participar de la vida académica universitaria de manera, de igual manera que lo hacen los oyentes. ¿sí? Eso es, es parte, digamos, de también una perspectiva de accesibilidad en general, pero específicamente de la accesibilidad comunicacional nos parece que es una clave que se tiene que estabilizar, que digamos que ojalá no se terminen estas dos cortes que han empezado el año pasado y otra nueva corte este año, porque nos parece que intérprete en lengua de señas eh, se va a necesitar siempre, porque es una lengua que se habla en nuestro país. ¿sí? Estamos hablando de una lengua que es parte de ciudadanos argentinos y que por lo tanto es posible eh, que cada vez más haya más espacios donde los sordos quieran acceder y tenemos que poder garantizar desde la universidad pública una propuesta académica accesible, nosotros tenemos que mostrar, tenemos que demostrar y estar presentes para que nos puedan ver y que puedan darse cuenta y reconocer esto de la inclusión. Hay que ir cambiando la cabeza de a poco y mostrar otras perspectivas respecto de cómo se puede trabajar. Esto puede demorar un buen tiempo, pero lo vamos a poder conseguir. Me gusta esta oportunidad de ir aprendiendo la lengua de señas, de estar en contacto con la comunidad sorda, porque dentro de la facultad eh, hemos tenido diferentes espacios en donde hemos podido relacionarnos con, con personas sordas. Y la verdad que eso ya de por sí considero que para el trabajo que nosotros vamos a tener es fundamental. Pensá, me iba, pensé que me iba a costar mucho. Es difícil, obvio, pero la verdad que no me costó tanto como pensaba. Siempre me interesó de toda la vida la lengua de señas. Siempre me llamó la, la atención la lengua de señas. Y bueno, comencé el curso y cuando me tenés que estar la carrera, empecé ahora y me encanta, me gusta la historia, cuando empezamos a investigar sobre la historia de, de la comunidad sorda y, y es interesante. Te, Llámate, capta, es interesante. La universidad ha apoyado mucho al estudiante para que siga, para que, para que se integre para que siga estudiando. También en el futuro, la propuesta sería que otras provincias también pudiesen y otras universidades pudiesen tomar y estudiarse cuenta. Eh, porque la verdad, y que quieran poder conectarse y entrar en contacto con esta universidad de Entre Ríos, porque la verdad que no solamente se necesita acá en Entre Ríos. Y otra cosa importante, no solamente abrir una carrera eh, para enseñar también, incorporar personas sordas que trabajen dentro de la universidad. mira El balance por ahora es súper positivo. Eh, primero por la, por la inmensa cantidad de gente que se ha inscrito en el primero y en el segundo año de la carrera, por la continuidad que tiene, que los chicos pueden sostenerse, eh, por el impacto que ha generado a nivel local, digamos, la, la presencia de esto, la visibilización de la comunidad, pero también, como yo te decía, pensar que es posible eh, tener un trabajo y formarse en este territorio. Las personas sordas, eh, que se den cuenta de la importancia que, que tienen eh, de aprender la lengua de señas pero no desde la perspectiva de la ayuda, sino que tienen que estudiar, que necesitan intérpretes, que necesitan conocer, que no solamente los sordos, los oyentes también necesitan. Entonces son como dos, dos, dos mundos distintos, dos formas de estar y que se tienen que integrar y se tienen que, se tienen que conectar.